Nos encontramos en Puerto Banús. Hoy hemos venido a conocer el sake. Bueno, el sake que la traducción realmente es bebida de alcohol. Pues hoy asistimos a una cata. Yo es la primera cata que asisto de sake, de esta bebida muy japonesa y que nos la va a mostrar aquí nuestro profesional, que es además un gran costelero cada uno cuando, como le guste llamarlo. Nicolás nos atiende ya con todo preparado para la cata. Buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Qué tal Elena? Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esta cata con saque? Bien, en un principio, porque yo vengo de, de un trabajo en un bar eh, orientado a la fusión asiática y ahí empecé a descubrir todo este mundo de bebidas asiáticas, eh, ...y la gente surgió el interés y empecé a dar clases... ...y empecé a dar catas, empezaron a llamarme de empresas... ...hasta que nada, me convertí en un difusor de la cultura... ...y en un consultor en bebidas asiáticas. Bueno, fíjate que yo pensaba cuando he probado el saque, eh, ...después de una comida pues siempre pensaba que no, no había más que un tipo de sake y que es una bebida hecha de arroz, como todo el mundo a lo mejor tiene esa información, pero que hay mucho más que hablar del sake, ¿no? Cuéntanos un poco en qué va a consistir esta cata y qué vamos a degustar. Seguramente, bien. Eh, para empezar, lo que hay que destacar que sake en verdad para los japoneses es eh, la palabra alcohol, o sea, puede ser casi cualquier tipo de bebida. Lo que vamos a probar hoy es el fermentado de arroz, que sería eh, nihonshu, o sea, alcohol de Japón. Eh, y el término legal para los japoneses es Seiju, que sería un alcohol ligero. Entonces, el, el fermentado de arroz es, es nihonshu o Seiju. Sake puede incluir también otras bebidas como el Shochu, que es un destilado. Así que es un término más, muy amplio. Eh, o sea, ese es el primer gran mito que vamos a desmitificar y, y vamos a empezar a informar a la gente correctamente, ¿no? Bueno, la verdad es que lo tienes todo preparado, hemos dicho. Si me quieres explicar así brevemente, porque luego vamos a hacer la claro. cata, eh, ¿en qué has pensado? ¿Qué tipo de...? Bien, lo que vamos a probar hoy van a ser eh, los cuatro tipos principales de estilos de saque. O, bueno, es que hay varios estilos principales, pero... Eh, vamos a probar lo que es eh, saque junmai que solo puede contener arroz, eh, agua y el koji que es el hongo que se usa para, para transformar eh, azúcares eh, complejas en simples, entonces no puede tener agregados de otras cosas. Los saques de gamas tal vez más básicas pueden contener alcoholes de otras fuentes, no, tal vez eh, alcoholes de caña de azúcar o del shochu y bueno... Son de, de menor calidad. Y más allá de eso, la otra cosa que influye mucho en la calidad es el nivel de pulido que se le da al arroz. Entonces de ahí empezamos a subir cada vez más de grado hacia los premium o los ultra premium. Eh, una de las preguntas que lo hemos hablado antes, y yo quiero también dar a conocer, porque para las personas, bueno, pues que carecemos de, de esa información, ¿no? Y a veces pues yo te decía, bueno, yo el saque solamente lo he tomado caliente. Claro. Y bueno, es como aquí el vino tinto, los vinos buenos, no se, toman, no se toman frío, porque lo estaría diciendo que no son de calidad. ¿Ocurre esto con el sake? Bueno, el es algo muy muy similar, en verdad. Hay, hay diversos motivos y no todos son muy conocidos. El motivo principal por el que se calienta en verdad es por las temperaturas en Japón. Cuando hace frío lo calientan para, para, eh, que no, para contrarrestar un poco el efecto de la temperatura. ¿no? Hay otros motivos no tan conocidos. El saque, o sea, al calentar también saques de no tan buena calidad, se enmascaran muchos de sus defectos. Entonces, algunos saques de mesa se calientan, se sirven calientes, porque si no son como demasiado eh, ásperos, ¿no? Para así decirlos. Y el tercer motivo es un motivo más bien cultural, y es el tema de las energías en Japón. Ellos creen en el ki, ¿no? Entonces, el, o el chi para los chinos. ...que el saque, o sea, el calor en el saque... ...ayudaría a hacer circular estas energías... ...ese es eh, otro motivo por el, por el que se calienta. Bueno, y tú tienes un aspecto coctelero... ...hay muchas formas de, co de combinarlo, esta bebida... ...se pueden hacer cócteles creativos con ellos. Exacto, sí, sí, sí, tienen muchos usos para coctelería ahora. Eh, esto es al igual que bebidas destiladas... ...que ya las bebidas de mayor calidad son para tomarlo solo, digamos, este, estos saques de aquí, que son premium y ultra premium, no los mezclaría tanto, pero con esto se puede hacer buena coctelería. Sí, sí, yo hago, eh, de hecho he, hecho he hecho la carta para la Embajada de Japón, para la, los festejos del, del natalicio del emperador en Buenos Aires, he hecho la carta y de coctelería para el evento, y bueno, utilizábamos tantos saques como como shochu y umeshu que son otras bebidas típicas de Japón tanto el sake como el shochu son las bebidas nacionales de Japón es la bebida nacional de Japón así que bueno eso es otro dato de interés para pues sí, para Me ha aprendido muchísimo y bueno esta es la primera cata de sake que se organiza aquí o se ha hecho antes eh, otra bien manera. no lo que he hecho esta es la primera que hago digamos para gente especializada y lo que hacemos es, abiertas al público, hay unas experiencias de Airbnb que cualquiera puede reservar y se realiza la cata. Está personalizada, además, exacto, ¿no? Un grupo exacto, de exactamente. O para muchas veces gente de la industria eh, o profesionales de gastronómicos que quieren probar, interiorizarse, e informarse, ahí les preparamos una cata especial para ellos. Ahí tienes una página web para que veamos fechas o podamos contactar con, con el lugar, con el sitio. Sí. Para saber. Eh, bueno, eh, en verdad, voy a Mixology como bar tiene su página web que es Mixo, lo encuentran en Mixology Banús, está el Instagram Mixology Banús y además a mí pueden contactarme por Instagram, eh, que mi Instagram es un número 7 y sis bartender en inglés. 7 sis bartender, que es bartender de los siete mares. Eso viene de que he trabajado muchos años en cruceros. Entonces de ahí viene, pongo muchas cosas no solo de coctelería, sino sobre viajes. Así que bueno, y también, bueno, luego les paso mi contacto para que lo puedan difundir o mi número si alguno está interesado. Eh, más allá de eso, eh, si escriben a Mixology, tal vez no me escriban a, a mí directamente, pero los van a poner en contacto conmigo. Sí, sí. ¿Qué horario tenéis de apertura? Los horarios que estamos manejando actualmente son de miércoles a domingos, eh, o sea, miércoles y domingos desde las 6 de la tarde a la 1. Eh, y en verdad los, los, los viernes y sábados hasta las 3 a.m. Pero el horario ahora en verano se va a extender más probablemente y, y se empiece a abrir también lunes y martes. ¿sí? Eso vayan chequeándolo en las páginas que van a tener información. ¿Te parece que empecemos con la cata? Sí, sí ahora ¿Sí? ya comenzamos. Sí. Pues muchas gracias y estamos no, no, no. deseando probarlo. Eh, que Bueno, como están las letras, no podemos leer ah. lo que pone. Si quieres leernos lo que lo que dice en cada botella. Eh, no. Es, es, básicamente está el nombre del saque. Eh, bueno, esto es importante. Eh, seishu, que esto es, esto es en verdad el término del fermento de arroz, que, que es el nombre legal, Seishu. Y aquí normalmente está la, el nombre del saque o la empresa. Este es Gekeikan, que es de la destilería Takara. Eh, este ya les digo. Y este es de. Este es de. Eh, este es un daijinjo. Este, este es el estilo de saque. Aquí el nombre está en español. Y por aquí, acá está Seishu nuevamente, que es lo que dice saque. Y este es de. Lo distribuye Choya, que es una empresa que hace umeshu Pero la, la destilería es Hokan de este saque. Es Así que. Bueno, ya hemos conocido un poquito más. ¡Ah! Y bueno, ¿Sí? quiero mencionar algo que es bastante importante también. Hoy vamos a, a probar un saque de una destilería española. Va. Eh, otra cosa, otro detalle más es que no se llaman destilerías porque no destilan nada. Eh, a la digo destilerías a veces como para que la gente lo comprenda, pero se le llama cura. En verdad, cura vendría a ser la fábrica del saque. ¿okay? Y tenemos en España dos curas, no sé si lo sabían, que existen... Dos curas españolas. Esta es la más antigua y que ya se ha hecho algo de renombre, que se llama Kencho y está produciendo cuatro estilos de sake. Lo bueno de esto es que nos llegan estilos de sake que tal vez no llegarían fácilmente a España, porque este, por ejemplo, es un saque sin filtrar y tienen vida, eh, tiempo de vida más corto. Entonces, bueno. Kenjo, podemos probar un Nigori gracias a Kenjo. La otra destilería se llama Seda Líquida. Es de un, de un español bastante conocido dentro del mundo del sake eh, Ahora les les dejo los datos, dentro de un rato los datos completos. Gracias. Así que bueno, ya vamos comenzando. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti.